Después de estar recorriendo la espectacular Ciudad de México, me invitaron a visitar el mercado de Lagunilla en el barrio de Tepito. Un mercado donde encuentras muchas cosas interesantes, y en este video te muestro por qué debes ir. Amigos, entonces sigo en Ciudad de México. Es un carro! Nos va a atropellar. Ya, nos dejo pasar. Estoy con Rosela. Rosalía cuando se porta un poco mal y pone su boquita así con chicle el mal dejo, ¿qué me no, lo quito. <risa> Estamos yendo al mercado de Lagunilla que está sí. en Tepito, ¿no? Sí, ¿Sí? En Tepito. está en Peralvillo sí. y Tepito no, también está, no, está no, el mercado no, de Tepito Así yo... que dicen que se ha vuelto muy turístico, que va mucha gente, que cocinan muy rico, que venden antigüedades Inició como un mercado de antigüedades, creo, Sí, ¿no? es un merc el mercado de antigüedades de la Lagunilla entonces hay cosas muy interesantes. Vamos a tomar el metro. Estamos yendo allá y a ver qué descubrimos en la Lagunilla. Esto ya es oficialmente el mercado de Lagunilla. Ya estamos en el mercado de La Lagunilla, se encuentra de todo, hay ropa, cosas interesantes, mucha ropa en especial, pero hay una zona donde están las antigüedades y es por lo que se caracteriza aquí, ¿no? Sí, exacto. También dicen que esta es la el mercado dominical más grande o más antiguo de Ciudad de México, creo. ¿has escuchado de eso? Sí. Sí, así que vamos a ver qué hay. También tenemos hambre, así que vamos a buscar algo que comer. ¿Cómo lo encuentran? Como antojitos mexicanos de calle Libertad y como un post. ¿Cuánto tiempo ya tiene aquí? Y ya tenemos ocho años. ocho años por, esto, por eso? Ya llegó la quesadilla de Rosela de flor de calabaza. No. ¿Siempre pides flor de calabaza? No. Pero es sí, rica, no, yo la probé el otro día. ¿Sí? ¿Sí? ¿No he probado la quesadilla de flor de calabaza? No, nunca. ¿Es la sí, está rica. Que no mi quesadilla de chorizo con queso y, yo ya me acabé la... y Rosela ya se acabó la de ella deliciosa, 100% recomiendo de flor de calabaza a ver voy a probar la quesadilla mm. me encanta la tortilla azul que se ve más gris pero verdosa pero es azul Rica, rica. Mi quesadilla estaba $25 pesos y la de Rosela $22 con flor de calabaza. Deliciosa. También fruta y me encanta la fruta así que voy a comprar. Papaya, mango y piña, mis favoritos, $30 pesos. La me dicen preparar. Aquí en México siempre la comen. ¡Ay! ¡Ay! Se me cayó un mango. Siempre la comen con chile, le echan este. Tajín, esas cosas. Pero a mí me gusta así, fresca nomás. A ver qué tal tu mango. Se mancha, ¿no? Sí. A ver. Bueno. Gracias. La fruta siempre rica. Yo vengo desde el 2011 a. Cochinita, y ya al tianguis en general. Está buenísimo, bonita. buenísimo. ¿Qué? Tenía unos amigos peruanos y los traje a conocer este tianguis. Y les invité barbacoa, cochinita y les encantó. Cochinita, así se llama el puesto. Y Rosel ha pedido una tostada de qué? Cochinita pibil. Mm, me encanta la cochinita. De cochinita pibil te tostada. Sí. ¿Y por qué te dan dos? Yo creo por si se te cae, ¿no? Ah, okay. está tan reportada, si se te cae, pues ya lo agarras con yeah. Yo digo... ¿Está rico? Súper rico. Mamá! Ya llegó el taco. A ver, vamos a probarlo el taco del pastor. Mm. Mm. ¿Qué de pastor con queso, dos? Ah, gracias. ¿Pediste dos? Ah, te dije dos. No pensaba que eran tan grandes. Hay otro de. Hay otro con queso. Los tacos estaban bien ricos, tu tosada también, ¿no? ¡Ay, delicioso! Sí, y en el mercado hemos visto ya tantas cosas, venden también micheladas de todo tipo, las sirven en licuadoras, de plástico, en unas, este, unos recipientes de Hello Kitty, hay mucha gente de todos lados, muchos extranjeros también, ¿no? Sí, bueno, aquí... muchísimos, muchísimos. Sí, escuchas hablando inglés a mucha gente. Y esta zona de Tepito que es conocida por ser insegura, pues aquí ya se ha vuelto más confiable. Hay muchas cosas interesantes Entre cuadros, candelabros, platos, cruces, mapas mundi, globos terráqueos, muebles ¿No ¿Alguna vez has comprado aquí alguna antigüedades? No, es caro. es caro Pero todo muy bonito Si quieren comprar una antigüedad, aquí vengan Está pensando en comprarse esta bolsa Rosela Mira, viene con su llave. ¿Cuánto te costó? 350 pesos. Pero bien, ¿no? Hay música muy potente por todos lados y justamente estábamos en la zona donde venden tragos donde venden micheladas y otras bebidas y la música estaba todo lo que da ahí pedí un mojito pedimos mojitos de frutas uh, frutos rojos estaba 120 por 2 estaban riquísimos muy ricos estamos terminando nuestro recorrido por lagunilla por el mercado muy interesante me ha encantado espero regresar en un futuro y poder ver más lugares comer más cosas así que si sabes de algo que debí de probar, comenta aquí. ¡Wow! Una paella gigante. Ya están sirviendo. Ya terminamos nuestro recorrido por el mercado de Lagunilla y estamos en la estación de metro. Me encantó. Espero poder regresar en un futuro para probar más cosas. Así que si hay algo que debí de probar y no lo probé, comenta. ¿Qué me faltó? Vi unas gorditas que se veían muy ricas, por ejemplo. ¿Qué tal el recorrido? ¿Tu tercera vez? Cuarta. ¿Cuarta? Oh, wow. ah. Me encanta. Me fascina venir. Es lo máximo. ¿Y qué, qué faltó probar de repente? ¿Qué, qué hay? Mm, las tapas. los baguettes. Ah, las tapas. Me no gustan mucho. Sí. Y... Las gorditas. También. Había pasta también la Sí, las sí, sí, sí. Todo muy interesante. Pero bueno, ya me despido. Eh, y nos vemos en un próximo video. Chao Rosela, mientras compras tu boleto. Bye. Bye.